Hola otra vez, seguimos hablando de las propiedades textuales y en este caso hablaremos de la cohesión. Otra vez desde un nivel básico, solamente vamos a introducir el contexto. Y habrá tiempo de seguir aprendiendo. Bueno pues Siempre nos hacemos nuestra primera pregunta para definir que, en este caso sería, ¿qué es la cohesión? Podríamos definirlo de la siguiente manera. La cohesión es la correcta unión entre las partes del texto. ¿Cómo conseguimos esta unión o esta ligazón? Lo haremos de dos maneras fundamentalmente, creando relaciones de significado o también mediante relaciones en la construcción de oración. No te preocupes, porque ahora vamos a profundizar en los diferentes mecanismos de cohesión y verás cómo esto lo entienden mucho mejor. Por lo tanto, nos hacemos nuestra segunda pregunta. ¿Qué hace que un texto esté cohesionado? Bien, como estamos ahora mismo solamente en un nivel básico, nos vamos a quedar con tres ideas. La primera, recursos gramaticales, que conseguirán que nuestro texto esté cohesionado. Segunda idea, recursos de repetición. Y por último, marcadores y conectores. Como siempre, vamos a profundizar en cada uno de ellos y así lo entendemos un poquito mejor. En primer lugar, en los recursos gramaticales vamos a destacar dos. Empezando por la elipsis o la eliminación. Fijaos en el siguiente ejemplo. María me acompañó a casa. Cuando llegamos era muy tarde. Veis que he puesto entre corchetes a casa. ¿Por qué? Porque la segunda oración ya sabemos de qué lugar estamos hablando, con lo cual no tendríamos por qué repetirlo. De esta manera estamos cohesionando el texto, ¿por qué? Porque cuando vuelvo a hablar de un lugar me refiero al mismo que ya he nombrado antes. Si cambiáramos de lugar tendríamos que especificarlo porque si no confundiríamos a nuestro lector o a nuestro interlocutor. Un segundo recurso gramatical, la de Ixis, que a lo mejor suena un poco confuso, pero de Ixis es algo así como señalar, como referirte con un elemento a otro que ya has nombrado antes. En este caso, lo utilizaremos para hacer referencia a lugares, a personas, a conceptos, etc. Por ejemplo, con el ejemplo de María, María me acompañó a casa. Cuando llegamos allí, ella llamó a su madre. Fijaros que he subrayado tres palabras. Allí, en este caso un adverbio de lugar. ¿A dónde me estoy refiriendo? A casa. Estoy señalando un lugar que ya he delimitado antes. También he subrayado ella. Ese pronombre, ¿a quién se refiere? A María. Si yo no hubiera nombrado antes a María, no puedo hacer esta de deixis. No puedo señalarla mediante un pronombre. En este caso, además, como sé que María es una chica, pues utilizo un pronombre femenino singular. ¿Qué llamó a su madre? ¿A la madre de quién? A la madre de María. Porque sé de quién estoy hablando. Por eso la de deixis está haciendo que mi texto esté bien cohesionado. Bien, estos son los recursos gramaticales más elementales. Vamos al siguiente paso. En segundo lugar hablaremos de recursos de repetición o recurrencia. Podemos utilizar palabras de la misma familia. Si estamos hablando, pues no sé, de flores, pues es normal que aparezcan palabras como flor, floristería, florero, florista. En segundo lugar los campos semánticos. Los campos semánticos sabéis que son que todas aquellas palabras que guardan relación por su significado. Como pueden ser. si estamos hablando de la escuela, pues podríamos hablar de profesores, de alumnos, de pizarras, de pupitres, de exámenes, etc. Todo esto hará que nuestro texto guarde relación entre sí, porque todas las palabras tienen que ver con el mismo tema. Los sinónimos o palabras que signifiquen lo mismo. Esto también lo utilizamos, además para, precisamente, a pesar de su nombre, para evitar repeticiones. Si utilizamos palabras que significan lo mismo, no estaremos cayendo en la repetición una y otra vez de las mismas palabras, pero temáticamente sí que nos estamos refiriendo a lo mismo. Igual pasará con los antónimos o palabras que significan lo contrario. Y de la misma manera, lo que llamamos hiperónimos e hipónimos, pero bueno, que consiste en crear categorías, pues será bastante normal que si estamos hablando de perros, gatos, canarios, peces, Acabemos hablando de animales, animal sería el hiperónimo, sería el nombre de la categoría y todo lo que contiene dentro serían sus hipónimos, si estamos hablando de sillas, mesas, armarios, ¿de qué estamos hablando? Eso es, de muebles. Y por último, los marcadores y conectores. Este puede ser un tema muy complejo, pero ahora simplemente vamos a ver las principales categorías que seguro que utilizas en tu vida cotidiana, aunque no lo hayan nombrado de esta manera. Por ejemplo, tenemos eh, conectores para ordenar: para empezar, a continuación, después, por último. Esto le da cohesión a nuestro texto porque hace que las partes se relacionen entre sí. Para expresar causas o consecuencias, ¿habrá algo más cohesionado y más relacionado? que la consecuencia y una causa. Si te has caído porque te has tropezado, pues ahí tiene la unión de las dos ideas. Utilizaremos palabras como entonces, de esta manera, puesto que, porque. También podemos crear estructuras comparativas, estableciendo una relación clarísima entre dos cosas que se parecen. El mismo modo, igualmente. También podremos añadir para seguir profundizando las ideas. Además, también, incluso, más aún... Y de la misma manera, también podremos establecer ideas opuestas. A pesar de todo, no obstante, por el contrario. Y por último, podemos utilizar los conectores para explicar, resumir o dar ejemplos. Con expresiones tales como, es decir, en otras palabras, en resumen, por ejemplo, yo creo que con esto ya tienes una idea bastante aproximada de tanto qué es un texto cohesionado como también los mecanismos que podemos utilizar para cohesionarlo. Como siempre, esto requiere práctica y poco a poco iremos mejorando. Hasta la próxima, muchísimas gracias por tu atención.